Sí, no. Yo estaba a la mala y no te vi Sigo caminando, es la vi Dime si tú eres feliz Me muero por seguir a tu lado, no Se la vi, ya lo vi Me frena, me sana, se para, me ahoga ¿Quién dará más? La sola gastada Día, no sé a dónde me lleva, no me saciará Yo quiero más, mi vida está oscura, no quiero piedad Tráeme una cama para descansar Se pasan los días, no miro atrás Lo llevo a la espalda y no soy un mapa Mi cuerpo con tinta pata para tapar la herida De poco sirve si está complejado Yo soy un loco, no un raro, dámelo bro Que un poco volamos, algo centrado Pero estoy doblado, salen de noche para ver la que hay Yo soy con mi nube, Yo no hay, Mamá te echo de menos, vuelve Sigo escuchando Sentirme peor, si sí, algo cambió de color. Yo soy el Betty me he visto peor. Quiero que vuelvas, que estés de testigo. Pensando en tu vida, sigo mi camino. No soy perfecto, si escribo me sano. Algo por dentro me dice que me coma el mundo antes de que me coma a mí. Cuesta la vida, hay que seguir. Duele mucho, no te puedo mentir. Un tira y afloja, un sin vivir y no lo va a ver. Se pierde encontrando papel, dame las ganas, no quiero placer. Quiero ser libre, dime cómo hacer. Ya me fui, dime si piensas en mí. La mala y no te vi Se la vi, ya lo vi es... Me quema mi pana, vamos a brillar Una vida oscura oscuras, no está tan mal Salgo y me quemo, no soy de metal Una roca que aguanta el vendaval Salgo y me quemo, ¿quién dará más? Yo soy el Betty, soy como siempre y no lo va a ver Salgo y me quemo, soy de papel Mónimo, el Betty oh, Sigo caminando, que es mi life oh, Me muero por vivir Dame life Dame life Vida, <risa> Y me di cuenta que si tienes pena todo el mundo mira, todo el mundo opina, pero nadie no ayuda. Solo se ríen, solo quieren algo. Yo soy el Betty, dime tú.